saludos soy Israel manguera en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo cambiar la contraseña tanto en pc como en celular de nuestra cuenta en google entonces vamos a dar clic en aquí donde tengamos quizás a ustedes les salga una letra a mí me sale una foto por lo que lo he personalizado vamos a dar clic allí al lado donde tenemos estos punticos donde están las apps de google vamos a dar clic allí luego cuando estemos aquí vamos a dar clic en administrar tu cuenta de Google. Damos clic allí. Una vez que estemos aquí. Nos vamos a posicionar. A posicionar aquí en la opción seguridad. Cuando estemos allí en seguridad. Vamos a desplegar hacia acá abajo. Y vamos a buscar la opción de última vez que cambiamos la contraseña. En este caso la tenemos aquí. seguían por la llavecita Entonces nos vamos aquí. Cuando, si lo vamos a hacer en celular Simplemente nos vamos aquí a configuración En algunos teléfonos dice ajustes Vamos a irnos a configuración Vamos a buscar la opción que tenga por nombre cuentas Aquí vamos a buscar la cuenta Y eh, yo como tengo dos eh, Simplemente voy a escoger una cierto Vamos a darle en Israel banguera Que es la que le quiero cambiar la contraseña Cuando estemos aquí vamos a dar Vamos a a dar con el, con el dedo aquí donde dice cuenta de Google Cuando estemos aquí Vamos a irnos a Vamos a desplegar hacia la izquierda aquí Y vamos a tomar la opción seguridad Y cuando estemos aquí Vamos a subir un poquito aquí Y vamos a encontrar la, la opción contraseña Entonces ahí nos va a salir el, el, La última vez que cambiamos la contraseña entonces, de aquí en adelante es lo mismo tanto para celular como para PC. Entonces, continuemos. Clic allí. Y aquí nos va a pedir que pongamos la contraseña eh, actual o la antigua. Y vamos a dar clic en siguiente una vez la hayamos eh, escrito allí. En este caso me pide a mí confirmación del teléfono por lo que tengo la opción como llave de seguridad he agregado mi teléfono una vez aquí eh, que estemos aquí eh, tanto en el celular como en el PC vamos a cambiar la contraseña, vamos a poner una nueva y aquí vamos a confirmar una vez hecho ello le damos clic en siguiente y luego confirmamos y la contraseña va a quedar totalmente